Esperamos que se encuentren muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en el segundo episodio de La jugada Financiera, donde ganamos y por goleada. Eh, de verdad, es un placer que nos acompañen esta tarde. Yo les acompaño desde Grecia. Hoy estamos, como pueden verlo, de forma virtual. Eh, vamos a tener un tema bien interesante, un tema eh, del cual podemos hablar muchísimo en muchísimos episodios, inclusive. Y vamos a estar haciendo la analogía el deporte que le traemos hoy es la natación entonces vamos a estar viendo la natación y además de la natación vamos a estar viendo en el ámbito financiero el fondo de emergencia don Luis es verdad el fondo de emergencia eh, esencial para muchísimo para muchísimas cosas y más que todo verdad este vamos a ver puntitos específicos para que las personas que nos acompañan hoy eh, puedan ir tomando un poco más de conciencia y acción, que es lo más importante entonces tú Luis, yo le consulto y me gustaría este, de que me comente un poco usted qué es un fondo de emergencia bien Nemesis, buenas tardes gracias y gracias a todos los que nos están viendo y escuchando en esta tarde en el programa de Cartago Medios nuestro programa La Jugada Financiera Ganemos y por goleada. eso es importantísimo tener claro el concepto la idea es siempre seres es ayudarnos a de una forma sencilla, como hemos pretendido nuestro diálogo acá, nuestro compartir, una forma sencilla de hablar del tema de finanzas personales para poder desarrollarnos. Ahora, algo tan importante como el fondo de emergencias. Es un fondo en el cual muchas veces hay personas que no están acostumbrados. Es que no me alcanza el dinero. ¿Cómo voy a crear un fondo? Bueno, aquí yo sé que hay gente que, Personas que tienen diferentes ingresos, eso no lo podemos dudar. Pero también donde hay que ser claro es poder tener conciencia de cuánto estamos gastando. Si nos estamos excediendo los gastos, probablemente nos va a ser muy difícil crear un fondo de emergencias. Una vez me decía una persona, es que yo no puedo ahorrar más de mil colones. Yo voy, con, yo el quebrado, con yo el comido, decían los abuelos. Sí, probablemente, pero entonces... Es tener claro que esos mil colones que usted considera demasiado poco, utilizando el demasiado y el poco, es dar claro que cuando usted ha pasado varios meses y ve que ya no tiene mil, sino diez mil, quince, veinte mil colones, va a decir, ¡ay, qué bueno! Tengo veinte mil colones para atender tal cuestión importante. Es que nos dio un dolor de muela en la noche a mi hijo y no tenía plata para comprarle una pastilla. Ah, pero yo tengo el fondo de emergencias y puedo sacar ahí para llevarlo a comprarle una pastilla o, o tengo un poco más para que lo vea el dentista y poder atender. Entonces, ¿qué es un fondo de emergencias? Básicamente es una reserva de efectivo. Tengo guardado un monto, una cantidad X, es una reserva que me permite a mí atender una serie de gastos que no hemos planeado, algo que nos surge a nosotros de una forma repentina. Por eso lo llamamos fondo de emergencias, es para atender situaciones no planeadas que requieren de una salida de dinero, pero que yo puedo tenerlo ahí importante. Y básicamente en eso hay que tener claro que el fondo de emergencia nos puede re, re, eh, servir, ser útiles para, repito, aquello que no hemos planeado. Que mucha gente dice es que estuvo lloviendo y me entraron goteras a la casa. Bueno, eso implica que probablemente hay que ir a Contratar a una persona, hay que cambiar dos, tres láminas de zinc pero tengo el dinero para irlo a comprar y hacer el arreglo. ¿Cómo lo hacemos? Con el dinero efectivo, no con una tarjeta, que nos va a comprometer a tener más gastos, tanto de mensualidad como de intereses, y que más bien limita mi capacidad de poder ahorrar. ¿Qué es también un fondo de emergencia? Básicamente es aquello que nos permite cubrir una serie de pagos repito, no planeados. ¿De acuerdo? Muy Entonces bien, ya hablaremos Luis. de ese tema más ampliamente en el programa. Claro, eh, súper bien, ¿verdad? El, el, el entender primero qué es, y bueno también acá un poco de para qué lo necesito, ¿verdad? O por qué necesito eh, tener un fondo de emergencia. Creo que también es eh, relevante decir que existen fondos de emergencia personales, existen fondos de emergencia familiares, y las empresas, por lo general, tienen también su propio fondo de emergencia, es decir, que se pueden crear fondos de emergencia empresariales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabemos, verdad en todos los ámbitos podríamos tener una eventualidad que no está planeada, de la cual implica este, una cantidad importante de dinero y si no tenemos esto previsto y si no hemos ¿verdad? planificado eh, tener una cantidad de dinero eh, en alguna cuenta, ¿verdad?, en algún ahorro, podría significar, y significa muchísimas veces, don Luis, eh, el fracaso financiero de muchas personas, ¿verdad?, es decir, tener que ir, y entonces, ¿por qué es necesario?, porque si no lo tenemos, ¿qué hacemos si tenemos una emergencia y no tenemos un fondo de emergencia?, pues ir, ¿verdad?, eh, sacar un préstamo con una entidad bancaria o no bancaria, que bien estas entidades son terribles, ¿verdad?, las entidades no bancarias, o tarjetazo, la de los ticos siempre, ¿verdad? Sí. Entonces, exacto, la típica, bueno, esto es lo que queremos evitar justamente de esto y por esto eh, es la razón de ser de, del programa, de educar un poco y enseñarle a usted que nos está viendo y sintonizando semana con semana, de qué forma podemos evitar ¿Verdad? Endeudarnos, porque al final es eso, si no tenemos la capacidad eh, o si no tenemos la liquidez en el momento, nos endeudamos. Y de esa deuda podríamos durar pagándola 10, 15, 20, 25 años de nuestra vida, pagando una deuda, ¿verdad? Por no planificar. Entonces, bueno, eso es mucho de lo que queremos ir eh, transmitiéndoles por este medio, ¿verdad? La importancia de la planificación, la importancia de tener también metas claras endeudarse, es verdad, o la tarjeta de crédito, tarjetazo, el, el típico tico diciendo tarjetazo, ¿verdad? Entonces, y aquí, ¿verdad? Vuelvo al, al, al primer episodio en donde mencionaba justamente que los chicos y el país en general, eh, a nivel centroamericano, Costa Rica es de los países que tienen una mayor deuda, que las personas tienen una mayor deuda, es decir, vivimos endeudadísimos, todos los ticos y todas las chicas Justamente entonces vemos por qué es la importancia, ¿verdad? Si hubiera tenido, este, pues esa, esa eh, preparación previa, Si hubiera estado preparada financieramente, le hubiera podido hacer frente de una forma distinta y no tener que recurrir justamente a un préstamo, no tener que recurrir a una tarjeta de crédito o lo que se da en el día a día muchísimo en la calle y son los préstamos o los prestamistas informales, ¿verdad? Que esto nos daría dones para hablar eh, un episodio completo sobre prestamistas informales. Todo lo que pasa, ¿verdad? Detrás de estos prestamistas informales, eh, además de la presión que estos prestamistas informales le dan luego a las familias completas, eh, casos de casos, ¿verdad? Yo soy de Grecia y he visto casos de casos de casos que al final no sabe uno, este, la persona... ¿En, ¿En qué momento tienen que recurrir justamente y, y la necesidad para recurrir a estos prestamistas informales? ¿no? Entonces, bueno, hay un poco de, de, de por qué la importancia, ¿verdad? Y Némesis, definitivamente. Usted es de Grecia, pero yo aquí en Coronado también lo he escuchado y conozco de casos. Igual es ser un caso muy cercano que ha, ha recurrido a esos prestamistas informales y, y hay mucha presión. Bueno, seamos honestos, hasta amenazas, entonces es increíble. Correcto, correcto, ¿verdad? porque amenazan a las familias, amenazan a las personas, entonces bueno, un poco, ¿verdad?, eh, el tema del fondo de emergencia, esta es la importancia de, de por qué debemos detenerlo. Ahora, don Luis, ok, estamos claros en que es importante tenerlo pero ¿cuánto deberíamos detener? Bueno, ese es un tema uh, importantísimo, hay una realidad, cada persona o cada familia tiene un presupuesto. Cada quien sabrá cuánto recibe eh, de su salario, cuánto es, cómo lo destina o cómo lo distribuye para poderle hacer frente a sus necesidades diarias, semanales y mensuales. Pero aquí, digamos, cuando una vez me decía, le, le hablaba a una persona de, de este tema y me decía, pero es que yo, cuanto mucho, puedo guardar solo mil colones a la semana. Digo, si tenés mil colones, no importa, guardarlos lo que sucede es que cuando usted pasa los meses y veas que ya no tienes 4, 8, 10 15 mil colones ahorraditos para cualquier eventualidad, te vas a acostumbrar y vas a decir, bueno, ¿de dónde saco más? Entonces, el tema realmente de cuánto necesito poder guardar es bastante importante, tomando en consideración que hay gastos, como decíamos ahora, inesperados, hay diferentes situaciones que se nos presentan y en esto muchas veces se recomienda poder tener desde mínimo un salario guardado un salario, el monto equivalente a un salario o tener dos o tres salarios guardados de cuando sea posible con base a la a lo que usted recibe o flujo de efectivo ahora, que habrán personas que pueden tener menos está bien, lo importante es que yo sé puedo tener ahí en, en el banco en la tarjeta de, de débito una de débito guardado 50 80 100 mil colones que sé que no debo tocar o los pongo bajo otra modalidad que sé que va a ser exclusivamente para pagar una situación que reúna ese monto que necesito pagar lo ideal es porque también hay personas que a veces tienen ingresos bastante importantes y eso sí implica de tener claro bueno puedo tener el equivalente a dos, tres meses o más reservado en una cuenta que no es que esté invertida, es una cuenta en la que yo le puedo hacer un vale, decimos popularmente, ahora Sacar un monto para pagar aquella situación que se me presentó. ¿Por qué es importante? Porque usted decía ahora el famoso tarjetazo, ¿sí? Para las personas que son buenas, que saben administrar una tarjeta de crédito, que hoy compraron a crédito este mes pero en la primera semana, en la fecha de corte o fecha de pago, están pagando todo ese monto perfecto porque están recibiendo una serie de beneficios por medio de la tarjeta. Pero los que no estamos acostumbrados a, a pagar al día todo lo que es la tarjeta de crédito, hay que tener en cuenta lo siguiente. Mejor no lo hacemos, porque si yo me voy a endeudar pagando una serie de emergencias con tarjeta de crédito, cuando me doy cuenta estoy con el agua hasta el cuello o más arriba. Estamos haciendo agua. Entonces, mes a mes, cuando pago intereses, lo que estoy haciendo es restando mi capacidad económica para crecer, para desarrollarme como persona o como familia. Entonces, son, son situaciones bastante importantes. El fondo de emergencia nos da una seguridad financiera. Tengámoslo seguro, por certeza. Nos da seguridad financiera, nos da tranquilidad, nos ayuda a dormir, porque sé que tenemos un fondo para atender ciertas situaciones, bueno, hasta cuando alguien dice y papi vamos a ir a pasear el fin de semana Sí, habíamos planeado porque cumples años y a dónde vamos a ir, bueno, te hace, tengo tanto disponible puedo ir a tal parte nada más porque no podemos gastarlo todo miren que a mí me, me conmueve mucho una situación recuerdo tenía una alumna, yo también doy clases Tenía una alumna que trabajaba en un banco o trabaja todavía en un banco en el tema de, de cobro judicial y una vez nos contó una anécdota que a ella le dolió mucho. Dice que a ella le tocó ir a, a visitar a una familia porque les estaban dando el desalojo de la casa. Ellos tenían su casa crédito con un banco y por diversas razones de la familia les, los iban a desalojar y a ella le tocó llegar con la policía porque iban a desalojar y dice que lo que más le dolió, ella tenía que cumplir su trabajo, pero lo que más le dolió fue que cuando tocaron a la puerta y salió al señor de la casa, ya ellos le indicaron que venían a desalojarlos totalmente. Y dice que detrás, inmediatamente después del señor, salieron dos niños que le decían, papi, papi, ¿por qué nos quieren sacar de la casa? Dice que ella como, como mujer y como madre, eso le quedó el corazón pero ella tenía que hacer valer lo que tenía que hacer valer. Entonces, hay situaciones de situaciones, uno no puede juzgar, pero muchas veces el hábito, la constancia de crear un fondo de emergencias, nos da esa paz, nos da esa tranquilidad. Exacto, don Luis, y bueno, con esto que, que usted comenta y esta experiencia, ¿verdad?, vivencial que lastimosamente, este... Pues es, es el de muchas familias, ¿verdad? costarricenses Y en especial, y me hace traerlo porque he escuchado más de una historia, ¿verdad? En, en estos últimos dos años, la pandemia. Entonces, vemos acá también la importancia de que las familias que tenían, o las personas incluso, que tenían un fondo de emergencia establecido, que tenían, ¿verdad? Aunque fueran dos eh, meses, tres meses, eh, que el ideal es un poquito más, ¿verdad? De, de, de gastos ahí, en, en una cuenta de ahorros eh, justamente para utilizarlo de, de fondo de emergencia lograron entonces en pandemia tener un, un estilo de vida un poquito distinta es decir al menos vivir ahí como como el límite como ahora pero muchas personas muchas familias también que no tenían un, un fondo de emergencia establecido que no había de dónde tomar más bien tuvieron lastimosamente que recurrir a lo que hemos hablado o incluso y en este caso que usted nos comparte, esta experiencia eh, de esta alumna suya, tener que perder, ¿verdad? Un, un gran bien, que también muchísimas personas eh, tuvieron que vender el carro, tuvieron que vender, ¿verdad? Que por dicha igual tenían un activo que de una u otra forma fue la salvación financiera en ese momento. Pero entonces vemos también, Don Luis, este, que este hábito es importantísimo, ¿verdad? Que, que es un hábito que es importante. Y por eso también eh, hoy en este programa queríamos comentarles cómo se hace, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para tener un, un fondo de emergencia? Eh, ¿Qué es necesario para iniciar? A veces las personas creen que para iniciar es necesario tener mil dólares. Y no, no necesariamente, ahora Justamente ir creando eh, pues esa, esa eh, habilidad limitarse muchísimo, ¿verdad? Hablamos también un poco de lo que son gastos hormigas, que son gastos innecesarios, eh, ¿Qué gastos podemos recortar o qué cosas podemos eh, dejar de hacer con tal de tener un fondo de emergencia que nos permita entonces, eh, eventualmente, salir adelante eh, cuando se da una situación que no nos lo esperábamos, ¿verdad? Sí, ese, ese tema de, de crear el hábito es muy... Podríamos poner muchos ejemplos, pero eh, hace poco, con una persona que... Que tuve la oportunidad de orientarle con su presupuesto y lo estuvimos revisando. Hay gente, por ejemplo, hay personas, hombres o mujeres, que son... No es que yo me encanta tener zapatos. Y entonces siempre que pasan por una, una tienda o van un fin de semana y van y se compran un montón de zapatos. Montones. ¿Y por qué digo montones? Yo viví la experiencia, la viví en carne propia con una, con una persona que, en serio, mire, no me van a creer, pero esa persona tenía más o menos 250 pares de zapatos. Más o menos 250. Y lo triste, ¿sabe qué fue lo triste? Que en un tema de colaboración que estábamos haciendo, ¿adivine qué? Yo tuve que botarle zapatos nuevos, más o menos unos 125, 130 pares de zapatos. Estaban nuevos en cajas, en cajas estaban pero tenían tanto tiempo de estar guardados, tantos años, que ya la suela se fue deshaciendo, los zapatos. Yo le hice un número que aproximadamente por el tipo de zapatos y de marca, yo les puse un precio, le puse un precio bajito a como estaban en el mercado. Y más o menos le hice un número que esa persona, ahí le, ahí le tuvimos que votar, porque ya nos servían más o menos 10 millones de colores en zapatos. Yo digo, wow, pero caramba, 10 millones, los hubiésemos puesto a trabajar en tal parte, esa persona estaría recibiendo en este momento tanto de intereses, o podría estar pensando en que en tanto tiempo va a recibir un monto de inversión por tanto monto. Y en verdad, gente, a mí me dolió ver votar eso, votarlos, porque ya nos servían. Entonces, ¿qué sucede con esto? Crear el hábito del ahorro es muy importante porque yo me imagino que muchos de ustedes, aunque sean una hojita de papel, manejan el presupuesto. Del presupuesto hablaremos en otro programa porque es importantísimo. Pero siempre es importante darnos cuenta que yo tengo que poner el, el monto de lo que yo voy a ahorrar para, para el fondo de emergencias, debo de ponerlo en el presupuesto como una salida de dinero. Tengo que ponerlo ahí. Entonces, si yo van a hacer 10 mil colones a la semana o 25 mil colones, lo que sea, yo tengo que sacarlos de mí, de mí, como un gasto, como un aparente gasto y lo voy a, a poner en una cuenta que no voy a tocar. Esas son como las cuentas que se manejan en los bancos para que usted vaya en marchamo a fin de año, para que vaya a vacacionar a fin de año o muchos otros montos que, o cuentas que se pueden abrir que usted sabe que no los puede tocar. Entonces, cuando yo creo el, el hábito del ahorro, básicamente, puedo verlo crecer. Y si a usted le gusta algo, si a usted le gustan los peces y, y ves crecer los pececitos, si usted tiene un perrito o un gatito como mascota y lo ves crecer y va viendo qué lindo se va poniendo, o vas viendo a tu hijo desde pequeño, de bebé, que ha crecido y usted se emociona, lo mismo nos va a pasar cuando usted tiene un fondo que lo ves crecer. Y usted va, muchas veces hay personas que dicen, es que... Yo no me imaginaba lo que estaba gastando por un lado, pero no me imaginaba lo que en un tiempo determinado yo podía ver cuando este fondo crecía. Entonces ahí es donde viene la ilusión, la emoción, que nos permite algo que es importante. Póngase una meta. O sea, ¿qué es lo que permites? A mí me, me fascina cuando nosotros éramos niños, recuerdan cuando nos decían un cuento, había una vez una princesa, o había una vez una tortuguita, o un conejo, o lo que fuera. Y uno chiquito se imaginaba. Aquella fábula, aquel cuento, se imaginaba, no sé, al conejo corriendo con la tortuga, o cualquier historia, uno, el niño, tiene esa facilidad de imaginación. Entonces, como adultos, muchos cursos muchas gentes, muchas personas que son coaches nos ponen a imaginar... ¿Cómo te quieres ver? Entonces, en esto, cuando usted quiere pensar en el futuro es, ¿Cómo te imaginas dentro de dos años, tres, cinco años o diez años? ¿Cómo te quieres ver? ¿Quieres verte como una persona que realmente está alcanzando las metas, que ha logrado muchas cosas como grandes ejemplos? Podemos hablar de muchos ejemplos, pero ¿Cómo te ves o quieres verte como... ¿Qué hago, qué susto, no sé cómo hacer de frente a esta situación, si yo hubiese hecho tal cosa, si yo hubiese hecho tal otra, pero oigan, me decía una vez un amigo, Luis Faustino, ya no se estrese, usted no puede secar la ropa con el sol de ayer, y es una realidad, el pasado me da una, una enseñanza, me da una, me da una, una escuela, me forma, pero ya yo no puedo corregir lo del pasado, pero con lo del pasado puedo corregir el hoy y el mañana. Entonces, hay que ponernos metas para elegir el camino correcto. Hay que utilizar herramientas adecuadas que nos pueden ayudar a planificar el ahorro. Y de esa manera, el fondo de emergencias nos va a ir, dando, nos va a ir generando enorme satisfacción en Génesis. Sí, don Luis, y bueno, con, con este comentario que usted hace también, este, me viene... Eh... A recordar también la parte de celebrar justamente el éxito, ¿verdad? Celebrar, si, si nos ponemos una meta, aunque sea a corto plazo, poder celebrarlo, ¿verdad? Qué importante que es también decir, bueno, no, ayer no lo pude hacer, está bien, pero hoy lo voy a hacer. Y, ¿Y qué vamos a hacer o qué acciones vamos a tomar justamente? ¿Qué estrategia vamos a utilizar de ahora en adelante, eh, después de vernos, después de ver todo lo que le hemos comentado, la importancia además del fondo de emergencia, que no necesitamos un patrimonio gigantesco, que no necesitamos mil dólares para iniciar, que es una cuestión de un hábito, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué estrategia vamos a utilizar de ahora en adelante? ¿Cómo, verdad? Nos vamos a, a, a ir poco a poco eh, creando esa conciencia, ¿verdad? De, de tener un fondo de emergencia y de celebrar además eh, estas pequeñas acciones en el día a día, bueno, yo logré eh, guardar, como decía Don Luis, diez mil colones, cinco mil colones, lo, lo logré guardar, eso hay que celebrarlo, hay que celebrarlo porque mañana quizás ya no sean 10.000 mil, eh, pueden ser 15.000 mil, y, y así en el día a día, y entonces ahí vamos a ir justamente viendo crecer ese capital, y qué más emocionante y, y qué mejor que luego tener entonces la tranquilidad como personas, eh, la tranquilidad financiera, de que bueno, si bien puede pasar algo que esperemos que no, eh, tengo cómo hacerle frente, tengo, tengo esta opción o tengo esta otra opción o tengo este poquito por aquí que entonces podría usar para, para esto o que tengo un hijo y se enfermó, que, ¿verdad? que son cosas inesperadas también, Luis, que yo creo que es importante cuando se tiene una familia tener estos poquitos, ¿verdad? estos, estos, estos, estos eh, ahorros ahí ya, ya listos para hacerle frente justamente eh, a este tipo de eventualidades. Sí, la si de eso ya te voy a ampliar. Vamos a, a escuchar una pequeña, una pequeña cuñita que es importante para todos.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 Continuamos con la jugada financiera, recordarles que estaremos los sábados a la una de la tarde totalmente vivo y el reprise será los días miércoles a las 7 de la noche aquí por Cartago Medio. Saludos cordiales para los que están en sintonía, están en Facebook, recordarles que si comparten la, la transmisión y también les da me gusta, estarán participando. En el sorteo de un libro de eh, ¿Quién nos eh, tenemos ¿Cuál era el nombre del libro, Don Luis? ¿Usted me puede? Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Lindísimo, excelente libro. Entonces compartan la transmisión y le dan me gusta a la página de Cartago Medios. Eh, la otra semana vamos a tener también la página ya habilitada de nuestro programa, ¿verdad? La jugada financiera es eh, con el eslogan, ya se me olvidó. Metamos ¡Ganemos y por goleada! Némesis y Luis Faustino continúan. Gracias, don Henry, muy amable. Bien, en este tema, a todos los que nos escuchan y Némesis, el punto que nos tocaba, es importante algo. A veces hay personas que nos dicen, es que a mí me da pereza sentarme a hacer números, o yo no soy bueno para los números... Si uno lo que les dice claramente, mira, no importa, yo creo que todos sabemos escribir o hacer números o lo que es sumar y restar, tan básico como sumar y restar. Entonces, para mantener un poco el tema de, de, de lo que hoy nos, nos compete, del fondo de emergencias, hay que importante es administrar el flujo de caja. ¿Y qué es un flujo de caja? En palabras sencillas, es tomar en cuenta... La totalidad de los ingresos, si yo recibo solo un salario, bueno, cuánto es lo que yo me gano, cuánto tengo que pagar de, a la caja, como decimos nosotros, ¿verdad? La parte obrera, este si me rebajan algo de la asociación o algo de la cooperativa, también no puedo contar con ese dinero. Y todo luego lo que sale, todos los gastos. El pago de la casa, sea que alquile o sea lo que estoy pagándole al banco por el... el el préstamo, la luz, el agua, el cuánto gasto en alimentación, y ese detalle de la alimentación hay que tenerlo muy, muy bien definido. Uno debe, al menos yo, en lo personal, siempre me he acostumbrado a que, ok, hacemos un inventario, ¿qué queda y qué hay que comprar? Si hay que hacer un ajuste en lo que hay en la casa, se ajusta, pero uno sabe, ¿qué voy a ir a comprar? ¿qué cantidad? ¿y cuánto es el valor aproximado? Si tengo los precios, ¿cuánto voy a gastar? Ok, que el, el, la, el famoso diario, como le llamamos, que vamos a comprar, me cuesta tanto. Perfecto. ¿Por qué es importante con una lista? Porque en eso yo no me voy a exceder Sé que lo estoy haciendo con una lista de compras porque voy a disponer de este dinero. Entonces, si, voy a, si esta semana quincenalmente hacemos las compras y se van a dar un lujito, entonces sí, el fin de semana vamos a comprar pizza, ok, pero una pizza de cuánto, para compartir en familia, perfecto, pero que sea la pizza, no sean tres o cuatro, porque entonces ya nos despresupuestamos aquí en el tema es saber tener bien sincronizados, como en la natación, verdad estar bien sincronizados, que cuando yo estoy lanzando mis brazos para, y moviendo mis pies, para poderme mover, Hacia, la, hacia el tema de la natación, hacia dónde voy, es porque sé lo que estoy haciendo, estoy teniendo control de mis movimientos en el agua para no hundirme y saber hasta dónde voy a llegar, por eso estar bien sincronizados, conocer los tiempos, y me refiero a los tiempos, el flujo de caja, cada cuánto recibo un ingreso, si voy a recibir horas extras, si voy a recibir un bono, entonces... El bono tal vez me va a permitir hacer un pago extraordinario. Ah, que me tocó pagar los impuestos municipales. Perfecto, pagamos los impuestos municipales. <risa> Perdón, cada tiempo que nos corresponde. Pero yo estoy teniendo control de todo mi flujo de caja. Y eso me está permitiendo a los ingresos extras hacer ajustes y saber que puedo planificar allí mismo hasta un porcentaje de ahorro. Puede ser un 10%, puede ser un 15%, un 20%, depende de la cantidad de platita que usted está recibiendo. Entonces, siempre ponerlo en el flujo de efectivo es importante. Para luego, esa es una estrategia, administrar bien el flujo de caja con todos mis ingresos, la totalidad de gastos bien definidos, estructurar allí mismo también cuánto voy a generar de ahorro o también de, de fondo de emergencias para seguir adelante. Nemesis. Muy bien, don Luis, este, con, con este tema específicamente, ¿verdad? De, de cómo debemos de ir coordinando, como usted mencionaba, ¿verdad? Es, es una coordinación completa y es crear justamente una estrategia. Eh, también entonces podríamos hacerlo si, si nos cuesta un poco, ¿verdad? Es decir, si nos cuesta hacerlo de forma eh, natural o individual, ¿verdad? ¿Por qué no también, don Luis, justamente eh, hacer un ahorro programado, por ejemplo? Sí, sí claro, ¿eh? eso sería como tener, poner un ahorro automático. Ahora la mayoría de personas reciben su pago y las empresas les pagan directamente con un banco. Entonces uno al hacer un ahorro programado, uno le dice al banco, bueno, relájeme 10 por semana o usted define el monto y eso el banco se lo administra y ahí mismo usted puede manejar su fondo de emergencias, claro. Exacto, entonces digamos, está viene siendo una estrategia que si bien implica... Eh, quizás, ¿verdad?, menos eh, movimientos o menos, ¿verdad?, de, de, de estar pendiente, de este mes puedo eh, ahorrar tanto, este mes puedo destinar tanto dinero, viene siendo acá donde se me ocurre a mí, dígame usted, eh, un chaleco. Si estamos en el mar y, ¿verdad?, estamos ahí, bueno, ahí me pongo el chaleco. Es una forma de, de, de solucionarlo, quizás, es una forma también de seguir a flote, de seguir a flote, y de tener el, el conocimiento o, o de saber que vamos igual caminando, ahora que igual ahí vamos nadando poquito a poco, poquito a poco, que con un ahorro programado es posible también crear un fondo de emergencia justamente y que es importante, que no deja ahora de, de tener la importancia. Normalmente cuando usted hace un paseo quiere ir a Isla Tortuga y vamos en una de esos este, catamarán o alguna de esas lanchas, Normalmente uno tiene que hacer un chaleco salvavidas por una eventualidad, pero ¿qué hacemos usted y yo cuando nos montamos al carro? ¿Qué nos ponemos primero claro. antes de salir? Cinturón de seguridad, eso es, el fondo de emergencias nos ayuda ante, una, ante eventualidades o mantenernos a flote o tener un cinturón que ante un frenazo de emergencia, usted puede no irse contra el parabrisas y y sufrir un accidente lamentable porque descuidamos ponernos el cinturón de seguridad. Entonces, ese es un tema, pues básicamente, que debemos de tener seguro. Ahora que usted nos menciona sobre los rebajos automáticos que pueden haber en los bancos, pues sí, eso es importante porque también yo tengo, puedo tener control de cuánto estoy guardando, pero sí tengo que tener una habilidad o un cuidado enorme, no sobregirarnos. Porque si yo me empiezo a gastar el fondo de emergencia, si me sobregiro, bueno, adivine qué puede pasar. También me van a, co a cobrar una penalización por un sobregiro en el banco, porque estoy... Por eso los bancos normalmente nos piden que tengamos un mínimo en esa cuenta, un mínimo deseable. Y eso nos ayuda totalmente a nosotros seguir adelante. ¿Dónde lo puede tener? Bueno... Los bancos le colaboran mucho en eso para poder mantener fondos, fondos accesibles con propósito, con propósito, ¿de acuerdo? Se puede tener hasta un ahorro navideño y la ventaja de crear un ahorro navideño, ahora en esta época, que estamos a mediados de agosto, ¿qué es? Que usted sabe, bueno, no voy a hacer ciertas compritas para navidad y no tocas el aguinaldo, oye, el decimotercer mes el aguinaldo lo vas a tener como lo he visto con algunas personas, no, el aguinaldo no lo voy a tocar, voy a ponerlo a trabajar, eso sí ya, en una pequeña inversión a seis meses o nueve meses o un año, porque algunas personas me dicen, es que yo quiero ir en el, dentro de un año quiero ir a Disney, bueno, entonces vas creando ese fondo que te permite. Tengo una conocida que es sumamente ordenadísima con sus cuentas. Ellos planifican en familia un viaje largo, llamemos a Europa o a América del Sur, una vez cada dos años. Cada dos años ellos se dan un paseo enorme. Pero ¿sabe qué es lo importante? Némesis van con sus ahorros. Planificaron claro. sus ahorros y ellos dicen, bueno, un viaje a darnos un paseito por Europa, ¿cuánto nos va a costar? Entonces aportan, van creando ese fondo. Y cuando compraron el boleto, pagaron el hotel, lo que se van a comer, los diferentes tours, lo hicieron con esos recursos que fueron creando. Por eso, entre otras cosas, el fondo de emergencias no es solamente para atender una cuestión de salud, no es solamente porque me duele la muela, no es solamente por esos detalles o que se me, el carro necesita un arreglo urgente, es también para disfrutar la calidad de vida, es para lo que usted está trabajando y también si ya no solamente la casa necesitó pintura, sino también irse a dar un paseo donde usted considere que puede hacerlo con los recursos que ha ido ahorrando. Perfecto, Luis, es, así es, ¿verdad? Es decir, qué que, que, eh, beneficioso, ¿verdad? Para toda la familia, de forma personal, la parte de planificación, como usted bien lo mencionaba, ¿verdad? Que, que si, si planificamos y en el área financiera indispensable, porque en el área financiera es la que al final nos va a permitir o no nos va a permitir hacer o no hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, este, algunas personas dicen, bueno, pero es que ¿por qué? Hay personas que sí pueden y yo no puedo. Bueno, ¿qué, estás, ¿qué estamos haciendo? O más bien, ¿por qué no lo hacemos diferente? Que mucho es revisar de forma... Eh, pues, pues siendo muy críticos con nosotros mismos para saber entonces qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo y qué podemos iniciar o, o empezar a hacer. Entonces, acá, ¿verdad? Eh, lo, el mensaje, mucho de lo que queremos que ustedes se lleven la tarde de hoy, que, ¿verdad?, que es esto: ¿qué entonces podemos hacer diferente? ¿Qué podemos cambiar? ¿Cómo podemos además adquirir esa conciencia? de la que hemos venido hablando. Algunas personas viven el día a día y ni siquiera son conscientes de estos temas, ni siquiera son conscientes de que en tres, cuatro días me puedo enfermar, de que si tengo un hijo puede pasar un accidente. No, no tienen como esa conciencia y eso es fundamental, ¿verdad? don dice adquirir esa conciencia. Usted mencionaba también algo importante con el ejemplo que nos dio de la muchacha de los zapatos. Qué cosa más terrible, ¿verdad? Y cuando usted estuvo contando este relato, eh, se me vino a la cabeza también un poco el tema que anda ahorita ahí como, verdad? en, en redes y demás, de frugalidad, de, de, de, de vivir de forma sí, es frugal. Es todo un tema, ¿verdad? Es todo un tema y nos daría igual Tomlis para un programa completo. Pero bueno, ¿qué tan frugales estamos siendo? Eh, ¿Verdad? De verdad necesitamos comprar todo lo que... Lo que queremos o es simplemente un tema eh, de, de, de, ¿verdad? Como, como de que vivimos y pensamos que queremos y que necesitamos y, que, y realmente no. Es decir, entre más cosas tenemos, más cosas tenemos que cuidar. Entonces más nos aferramos a esas cosas que al final, como usted bien nos decía, le votó a la muchacha ciento y resto de zapatos. Es decir, nunca los necesitó, nunca los ocupó. Entonces, también revisar un poco esto, ir adquiriendo esa conciencia. Y yo hablo también mucho este, de la parte de sostenibilidad económica. Qué tan sostenible son esos gastos, ¿verdad? Lo dejo también en la mesa. Podemos eh, hacer un programa completo sobre sostenibilidad económica y eh, sobre economía circular también, ¿verdad? Y la importancia de dar segundas oportunidades, que es mucho también de lo que me encanta eh, hablar dar segundas oportunidades tanto a los objetos como a las personas, que en la vida de, de ahora cuesta muchísimo, don Luis, y las personas estamos también dejando eh, de hacer un poco de esto, ¿verdad? de dar segundas oportunidades. Entonces, bueno, acá, ¿verdad? como para enlazarlo ya un poquito eh, y, y, y seguir en, en, en, en la línea en la que estamos de fondos de emergencia, ¿cuándo deberíamos de usar un fondo de emergencia? Yo quiero, para esta pregunta, don Luis, quizás, Hacer un pequeño receso eh, y ya que, que nos pueda usted, tal vez, contar un poquito de cuándo deberíamos usarlo y qué puedo decir yo que es una emergencia y que no. Bueno, escuchemos otra coño publicitaria. Bienvenido a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 Gracias, don Heider. Gracias, Brevemente, en cómo debería usar. Bueno, básicamente, cuando nosotros hablamos de un fondo de emergencia, hablamos, de, decíamos, de algo inesperado, algo que no teníamos planeado, básicamente. Pero hay que tener claro que tampoco todo es una emergencia. Hay que tener una regla. Nosotros hablamos mucho de disciplina y vemos como una persona. ...que se dedica a la natación... ...caramba, a las 3 de la mañana... ...un ahijado... ...que ahorita ya no está por acá... ...está en otro país estudiando... ...pero este muchacho, este ahijado... ...normalmente a las 3 de la mañana... ...se levantaba para ir a las... ...a practicar a las piscinas... ...con el frío, lloviera o no lloviera... ...3 y media, 4 de la mañana... ...ya estaba metido en una piscina... ...y no de agua temperada, agua fría... ...¿qué genera eso? ...perseverancia constancia, disciplina, y es establecerse una regla. Por eso hablamos de metas. Entonces, cuando yo tengo una regla de saber que esto es para un fondo de emergencias, puedo tipificar o puedo... ¿qué sería una emergencia? Ahora, obviamente, habrán cosas inesperadas, pero yo no puedo engañarme a mí mismo de que cualquier cosa es una emergencia, porque entonces se nos va a lo comido por lo servido. Echamos a perder la, la, el orden, el control, de lo que habíamos organizado. Entonces, y no siempre una emergencia, es decir, pagaron la factura de, un, de una sala de emergencia de un hospital privado. No, no, no siempre es eso. Pero lo importante es tipificarlo, es tener ahí probablemente un panorama de cuáles pueden ser esas emergencias. si usted me decía algo importante, el término, el término frugal. Eso me hizo recordar, pensemos en gente que ha criado mucho dinero. Un, David, eh, un señor Zuckerberg, de, creador de Facebook, por ahí uno ha visto muchas historias que dicen que él, pues es una persona que podría andar en un carro súper lujoso. Pero que aparentemente el carro que él maneja es un carro normal, es un carro bonito, pero no es very expensive, no es, eh, no es sumamente caro. Es un carro moderado. ¿Por qué? Porque también sabe ir administrando los recursos, aunque maneja mucho dinero. Cuando hablamos de frugalidad, cuando hablamos es... Hablemos de muchas personas que yo logro escuchar. Ellos utilizan mucho. Es que hay que aprender a ser humilde. Ok, sí, la humildad, pues, es un término muy amplio tiene lo suyo. La humildad viene del humus. Y el humus es la capa básica de la tierra, donde normalmente uno a veces dice, sí, la de la parte de la tierra negra, donde brotan las plantas, donde brotan las semillas y hay frutos. Sí, muchas veces les digo esto. Debemos de aprender, por eso hablamos de regla, debemos de aprender a vivir por debajo de nuestras posibilidades. Esa hace la diferencia. Cuando yo vivo por debajo de mis posibilidades, tengo opciones de crecer, opciones de ahorrar, opciones de invertir, opciones de vivir una vida digna, una vida que vale la pena, pero cuando yo me excedo, es que... Hay un grave problema que yo también lo viví. Ay, es que dentro de un año más o menos voy a recibir tanto dinero por tal cuestiones. Y se me cayó el negocio. Y ya yo comprometí el dinero aquel, dentro de unos el que me iba a ganar, dentro de unos meses lo comprometí porque lo di por un hecho que me no lo iba a ganar. Pero oye, las cosas cambian. A veces los negocios se caen. ...no me funcionó una cuestión y ¿qué porta ¿qué importa? ¿Cómo hago para, para pagar el cargo? Porque yo supuse que me iban a dejar ese dinero. Vivamos por debajo las posibilidades. Así como yo no puedo... ...secar la ropa con el sol de ayer... ...no puedo contar los pollitos si no han nacido. Entonces son temas importantes de vivir muy el presente. No quiere decir esto que no planifique. Claro, planificar es importante... Crear una serie de escenarios o de posibilidades, de alternativas, premisas, se dice en la administración de premisas, es importante. Pero vayamos viviendo el día a día con sumamente importancia. No tengamos miedo de usar el fondo de emergencias para lo que lo hemos creado, eso es bueno. Pero seamos, tengamos reglas establecidas, así como yo le pongo reglas a mis hijos o nosotros tenemos reglas en el trabajo, o tenemos reglas en la conducción, o tenemos reglas para una serie de cuestiones, son para nuestro propio bien. Y si claro. yo las tengo, no va a funcionar. Uh -huh. Fíjense, si usted tiene Acá. reglas. Claro, claro. Y también entonces, este, las reglas, por ejemplo, de la natación, ¿verdad? Eh, hay reglas claras. ¿Se puede? Uh -huh. ¿No se puede? Entonces, eh, este tema, ¿verdad? De, ¿De en qué momento o en qué justamente gastar el fondo de emergencia? Me acuerda, don Luis, eh, hace poco estuve con una persona en eh, una asesoría y me decía, es que me cuesta mucho porque yo empiezo y todo bien, y empiezo bien y, y entonces empiezo, ¿verdad?, a crear un fondo de emergencia, pero cuando me doy cuenta, eh, mi mejor amigo, mi mejor amiga cumplía años y el cumpleaños era allá en la playa y entonces me lo gasté porque, de ahí era una emergencia. <risa> entonces, ¿verdad?, ¿hasta dónde?, este... Cumplir, no solo poner las reglas, porque reglas, ¿verdad? Hay montones, entonces de verdad tenemos que no solo poner las reglas, sino que cumplir esas reglas que estamos poniendo, porque este, esta persona que me comentaba y me decía, mira yo he intentado crear, ¿verdad? y he intentado crearlo varias veces, pero me pasa justamente que se presenta alguna eventualidad de este tipo, es decir, que son eventualidades que no son una emergencia, son mentalidades a las que si usted no puede ir, eh, no va, ¿verdad? Y era parte entonces de lo que hablábamos. Está viviendo esa persona, eh, está gastando más de lo que produce. Y qué importancia es saber cuánto producimos y tener en cuenta cuánto podemos gastar para que no nos pase esto. Que a los ticos nos pasa muchísimo, lamentablemente. Y también es un tema muy social, ¿verdad? A veces es un tema social de que si fulanito ¿verdad? Va, va a ir, entonces yo también tengo que ir, porque ¿cómo yo no voy a ir?, o que si tiene un carro de, eh, de último modelo del 2022, ¿por qué yo no puedo tener un carro en 2022?, bueno, planifique, no es que no lo pueda tener, quizás sí, pero con una planificación, y sabiendo que esto no le vaya a afectar justamente sus finanzas a largo plazo, ¿verdad?, si adquiere una deuda ahorita, porque tengo un trabajo que me lo permite, y en tres años ya no tengo ese trabajo, entonces ¿verdad? es un poco el tema de crear esa conciencia, insisto yo muchísimo con el tema de la conciencia don Luis, porque creo que socialmente es súper necesario, en todo sentido, en todo momento, ¿verdad? ser muy conscientes de lo que estamos haciendo, de cómo lo estamos haciendo, y no vivir verdad este por encima de, de, de, esa, de, de, de lo que podemos, si no podemos ir al cumpleaños, de mi prima, que es en México, porque no puedo, no, no voy, ¿verdad? Y lo celebro de otra forma, pero no para esto, tomo, por ejemplo, el fondo de emergencia, o no para problema, esto. No, si hay un problema, no sé si ustedes, algunos de los que nos están viendo y nos escuchan, pero muchas veces vivimos mucho de, ¿qué dirían los demás? ¿Qué piensan los demás? Y vivimos muy circunscritos a lo que los demás pensarían si me ven con el mismo vestido o el mismo pantalón en la fiesta que me vieron hace un mes digo, a veces hay que hacerse el desentendido es mi ropa, es lo que tengo y ese, y a veces yo he visto casos de gente que, ah, vamos a comprarnos un traje de 250, 300 mil colones cuando tal vez no lo hacen y lo hacen en, en una en una deuda y eso es lo que lleva muchas veces cuando yo no tengo un plan B, Génesis, eh, Némesis. Si yo no tengo un plan B, ¿qué hace mucha gente? Un porcentaje va y, con, y hace un préstamo personal. Si no puedo hacerme el préstamo personal, voy y solicito ayuda a mi familia o mi amigo. Mira, este, eh, Don Heiner, ¿no? Tendrás que me preste 100 mil pesos y yo te los pago ahí en unos tres meses. Y si no tengo un amigo o un familiar que me los preste, viene qué voy y uso la tarjeta de crédito, entonces son tres cosas que puedo usar, hago un préstamo personal, o busco préstamo o algo que me presten con mis amigos, o yo uso una, un crédito personal, entonces hay situaciones de mesis, que ya veo que el tiempo se nos va yendo, es importante contemplar lo siguiente, bueno, hay algunos pasos que yo debo tomar en cuenta para una planificación del un, de, de fondo de emergencias, y primero es reconocer, debo reconocer, que tengo un problema, debo reconocerlo. Y a veces nos cuesta decirme a culpa, vernos al espejo y hacernos una evaluación. Estás en esta situación, sí, ahora, ¿cómo puedo solucionarlo? Si es un problema de familia, tengo que entenderlo, tengo que hablarlo, aunque nos dé vergüenza. Nosotros los hombres somos muy orgullosos y me consta. O sea, los hombres somos muy orgullosos y a veces nos cuesta reconocer que me equivoqué. Y cuando nos damos cuenta, le pasa como a, a una familia que conocí hace unos años, ya hace varios años, estaban mis hijos pequeños, porque la señora, la esposa, recibió la noticia que iban a perder la casa. ¿Y por qué razón? Porque el esposo era fiebre de los juegos de azar. Siempre iba a los casinos y ahí lo perdió todo. Lo perdió todo. Sacó un gran préstamo para seguir jugando, hipotecó la casa y perdieron la casa por los casinos. Y no es el primer caso. Puedo contarles muchos casos de hombres muy fiebres de casino que han perdido mucho dinero, lo han perdido todo, hasta su familia. Entonces, sentarse a hablar del qué puede suceder en mi familia si yo no tengo un plan de emergencias, eso es importante. Es, es, es estar de acuerdo, es hacer un plan en conjunto, en, en ser mutuos en poder determinar básicamente abordando juntos cómo podemos atender el plan de emergencias. Y hay que crear esperanza, hay que superar los temores. Es que los tiempos son muy difíciles, es que estamos gastando, entonces recortemos gastos. ¿Qué pasaría si, si los dos trabajan pero uno pierde el empleo? O peor, ¿qué pasaría si solo hay un un ingreso y esta persona pierde el empleo cómo nos vamos a sostener entonces esos detalles es sentarse a dar es hacer escenarios qué sucedería si sí. entonces vamos creando un fondo de emergencias a través de ahora hay que revisar la situación actual qué está sucediendo hay que examinar básicamente los ingresos que estamos teniendo qué estamos cubriendo con los ingresos exactamente también hay que tomar en cuenta los saldos, tal vez si tenemos préstamos, cómo están los saldos, los pagos que estamos teniendo, cómo están los saldos para nuestros ahorros, que ya estamos recalcando mucho, de eso hablaremos de, de después. Tenemos que darnos cuenta si tenemos un préstamo banque, bancario y las tasas de interés han subido, qué ha pasado, cuánto nos está sacando eso más de nuestro bolsillo o de nuestro presupuesto familiar para poderlo contemplar, porque entonces si yo estoy pagando ahora como tiempo atrás que el dólar estuvo más alto y, esta, y las tasas de interés también suben, ¿cuánto estoy pagando de más? porque si no estoy recibiendo más dinero, ¿de dónde voy a sacar ese dinero que estoy pagando más del banco? posiblemente tengo que reducir gastos, reducir salidas y no es la primera vez que en una ocasión, recuerdo a una, a una a un matrimonio que les decía la situación está difícil aquí, hay que empezar a hacer recortes. ¿Cuáles son esos recortes? Bueno, tienen tres pantallas de televisión, vendan dos. ¿Y de carro cómo están? Bueno, yo les sugiero que vendan el carro, pero ¿cómo vamos a hacer? A mí no me gusta andar en busca. O es el carro, o, es, o pierden la casa, o es su estabilidad. A veces hay que hacer sacrificios para ordenar nuestra casa, si no hemos hecho un fondo de emergencias. Entonces son aspectos que, que tenemos muchas veces que buscar asesoría, buscar consejo, buscar orientación para que de una forma sincerada, de una forma transparente y a veces también aunque nos dé vergüenza hay que decirle sí, es que ve, yo hice esto, hice lo otro, hice aquello, cometí varios errores pero habrá posibilidades de poderme ordenar, sí, pero muchas ocasiones hay que hacer sacrificios. ¿cómo podemos evitar esos enormes sacrificios? planificando desde ya un fondo de emergencias que les aseguro les va a ayudar a dormir mejor por utilizar ese término así ¿qué es, piensas? así es, bueno Luis luego de esta conversación que hemos tenido tan amena eh, esperamos que las personas que nos escuchan eh, a lo largo y ancho del país pues estén también tomando nota eh, pues nos, nos hagan incluso consultas Acordarles que pueden escribirnos por medio de las redes sociales, eh, incluso consultas de, de programas anteriores para ir resolviendo en los siguientes. O si quieren que abordemos algún tema en específico, eh, algún punto específicamente, con muchísimo gusto también tenemos eh, la anuencia, ¿verdad? De escucharles y poder ir mejorando y crear en conjunto eh, un poco más de conciencia, un poco más de educación financiera por medio justamente de la jugada financiera y de esta forma ganar por goleada ¿verdad, y ganar Luis? por goleada ese es nuestro lema y cómo exacto. podemos ganar por goleada es creando una serie de hábitos y disciplinas exacto. y si con mucho gusto con algunos consejos que podemos brindarles exacto ahora eh, para finalizar pienso yo don Luis, que estos pasos que hemos visto hay cuatro que yo creo que son importantes que todas las personas los anoten, los trabajen, ¿verdad? Eh, que es, me queda ahí como, ¿verdad? Esa sensación que era, primero, justamente, ponernos una meta clara. Es decir, una persona que va a iniciar en la natación tiene una meta clara. Quiero lograr este objetivo o este objetivo. Entonces, primero, ponernos una meta clara. ¿Qué queremos lograr con lo que tenemos? ¿Verdad? Porque yo no puedo, por supuesto, eh, ponerme una meta con las capacidades que tiene Don Luis verdad no, no, eso no es posible, yo me pongo una meta clara con mis posibilidades, dependiendo de mi flujo de caja, como lo vimos y, y de muchas, ¿verdad? De, de, de los gastos y demás, entonces pongámonos una meta clara, luego y súper importante, busquemos la forma de hacer contribuciones de forma constante, sí o sí hay que hacerlo de forma constante, ¿verdad? Ningún nadador olímpico, es nadador olímpico porque nadó una semana antes del campeonato, tuvo una constancia, ¿verdad? Y esto eh, y una disciplina. Entonces tuvo una constancia importante, eh, súper disciplinado. Entonces bueno, ese es el segundo punto. El tercer punto, revisemos con regularidad, ¿verdad? Cómo podemos mejorarlo, cómo va para ver crecerlo, no lado Luis, ¿verdad? Para ver entonces cómo esos músculos se van desarrollando. Le aseguro Luis que una persona que inicia nadar un año después también va a ver el desarrollo justamente de esos músculos, cómo mejoró, eh, cómo las piernas mejoraron, eh, en la parte de, de la espalda, ¿verdad? Como se. Existencia. Claro, y, y esos músculos ya han tomado fuerza. Entonces, bueno, revisemos con regularidad eh, lo que estamos, ¿verdad?, poco a poco construyendo. Y por último, celebremos los éxitos, que es esencial también. Por supuesto, celebremos que eh, ya, ya no tenemos tanto, sino que ahora tenemos, ya lo no tenemos 10.000, ahora tenemos 50.000, celebremoslo, hay que celebrarlo. Las personas, ¿verdad?, de, de natación olímpica también celebran que ya no, no, no nadan eh, 500 metros, ya ahora hacen 1.000, ya, ya, ya ahí van, ya, ya no son kilómetros de natación, ya son 2 kilómetros nadando. Entonces, eh, creo, Luis, que, que esto, eh, al, al finalizar, eh, celebrar los éxitos es fundamental. Además de esto, quiero como rescatar también los beneficios que nos puede tener un fondo de emergencia, comparado justamente con el tema de la natación y aquí también hacerles la invitación a las personas que nos escuchan, ¿verdad?, en la jugada financiera, que lo intenten, ¿por qué no?, ¿verdad?, también es un deporte súper bueno, y por esto justamente lo elegimos, porque es un, un deporte en el que es esencial, en el que las personas también pueden sanar, eh, ¿verdad?, lesiones en que las personas pueden rehabilitarse, utiliza como, como, como un deporte de rehabilitación. Entonces, claro, por eso justamente la comparación en este episodio del programa con el Fondo de Emergencia. ¿Sabes algo, Némesis? Solamente lo que estás diciendo. ¿Cuántas veces hemos escuchado cuando una persona inicia un proyecto y cuando lo alcanza, cuando lo celebra, es cuando dice, es que yo no sabía que yo era capaz de eso. Ajá, ajá, así es, así es Don Luis, y bueno, entonces ya, este, para ver los beneficios que todo esto que hemos hablado de la tarde de hoy nos puede tener, potencializar la salud mental y emocional, Don Luis, por ejemplo, ¿verdad?, lo alcanzamos por medio tanto de la natación como del fondo de emergencia, ¿qué mejor forma de, de estar con, con salud mental y de estar tranquilos sabiendo todo lo anterior?, eh, es, aumenta la flexibilidad en todo sentido, entonces, vean qué importante, ¿verdad? Aumentar nuestra flexibilidad financiera, por ejemplo. Eh, es un ejercicio completísimo, la natación. ¿Por qué completísimo? Implica todo lo que hemos visto, ¿verdad? Este, y entonces el fondo de emergencia, de la misma forma, implica una serie de pasos, una serie de estrategias. Eh, necesitamos que todos nuestros músculos se muevan, es decir, necesitamos ver a fondo eh, cómo, ¿verdad? Nuestro, nuestro, nuestra economía está y cómo podemos ser que sea sostenible, ¿verdad? Aumenta también este, el desempeño de nosotros como personas. Uh -huh. Necesitamos tener una coordinación completa, ¿verdad? Eh, tanto en la natación como en la creación del fondo de emergencia, ¿no, Luis. Una coordinación absoluta, ¿verdad? Entonces, bueno, como para recapitular un poco, los beneficios que eh, nos dan ¿Y ganar Exacto, entonces vamos a ver si ganamos por goleada, eh, de verdad ha sido un gusto enorme que nos estén acompañando en el, la tarde de hoy, les esperamos en el tercer episodio la próxima semana, el sábado de, de igual forma a la una de la tarde por Multimedios Cartago, Repetición los miércoles en redes sociales eh, y es de verdad un placer acompañarles en este proceso de educación. Esperamos sus comentarios, esperamos sus aportes, totalmente anuentes a escucharles. Don Luis. Muchas gracias Némesis, muchas gracias a, a Cartago Medios y muchas gracias a ustedes. Esperamos poder contar con su apoyo siempre y recuerde que hablamos de una forma simple para, podernos, para poderle colaborar a usted a seguir creciendo en sus finanzas personales. Muchas gracias y feliz semana a todos. Nos Hasta vemos mañana. en la próxima. Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de Don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa. Y bueno, le llegó el día del retiro. Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras? Que hable, que hable, que hable? hable. Muchas gracias a todos. Solo puedo decirles que si alguien sabe de algún trabajito, que por favor me avisen.